Ya, yeah. ¿Estamos? ¿Estamos? Vale. ¿estamos? Perfecto, bueno, voy si decir Enchulame pues. la Cámara es una casa de alquiler de equipos de filmación, fotografía y cine. Yo eh, cursé dirección de cine en la facultad eh, y en ese momento yo era usuario de casas de alquiler de equipos. Necesitaba alquilar equipos para, para mis videos, mis producciones. Eh, un día me compré una cámara eh, que la usaba para grabar mis cosas. La usaba un día de la semana, los otros seis días la tenía ahí juntando polvo y bueno... Se me ocurrió eh, sacarle el jugo a la cámara, así que en ese momento arrancó el rental. O se Empecé a alquilar a compañeritos de la Facu y después otros compañeritos de otra Facu y empezó a llegar gente y con, esa, con, con la ganancia de esos, de esos alquileres fuimos comprando la segunda, la tercera y así... No, no notaba que se necesite un rental más, de hecho cuando yo entré a hacer esto, los, los rentals que hay, eh, mucho no les gustó. Eh, no, no fue muy bien recibido, en especial por la política de precios que nosotros tuvimos. Cuando nosotros arrancamos teníamos un eslogan que era eh, pasarnos un presupuesto que, que te pasa la competencia y nosotros te damos el mismo equipo y te lo cobramos exactamente la mitad menos un peso. Eh, o sea, ponerle algo que vale 10.000 alquilarlo en un lugar, nosotros lo cobramos 4.999. Obviamente entramos con eso, ganamos clientes, pero el odio eh, de mucha gente, ¿no? de muchos competidores. El área de comunicación y publicidad es la más reciente. Eh, bueno, yo empecé a trabajar en el Turame hace un año y medio, más o menos. Cuando yo tengo una idea, agarro y le digo a Julián, bueno, tengo esta idea. Y también lo que pasa es que eh, al ser hermanos y ya conocer bien cómo trabajamos cada uno de los dos, confiamos bastante en las ideas del otro y bueno, evidentemente también terminan funcionando, laburamos bien juntos. Entonces es como que tengo bastante libertad creativa y eso me gusta y soy, creo que soy bastante ocurrente también. Entonces se me ocurre algo y bueno, por suerte hay muchas posibilidades para, para poder desarrollar las ideas. Hoy en Chulame tiene tres departamentos, eh, son Administración, español eh, y Comunicación y Publicidad. La administración se encarga básicamente de recibir todas las órdenes de los clientes, asesorarlos para ver qué alquilar, eh, pagar proveedores, eh, facturación, eh, toda la parte administrativa. El eh, pañón lo que se encarga es de entregar los equipos que la gente alquila, de recibirlos, de hacer los chequeos, de mostrarle al cliente y enseñarle al cliente a usar algún equipo eh, o sacarle dudas. Ahora el Departamento de Publicidad es a lo que más pila le estamos metiendo. De hecho, yo suelo decir que Enchulame últimamente es una agencia de publicidad que alquila equipos de filmación, eh, en vez de un rental que hace publicidad. La idea es generar, eh, a partir de Enchulame, trascender la idea de rental en sí y ir como al concepto de comunidad audiovisual, que Enchulame sea un espacio donde las distintas personas del mundo audiovisual puedan eh, comunicarse, generar red, y para eso fuimos haciendo distintas estrategias, por ejemplo, en historias de Instagram hacemos una vez por semana eh, un, una sección que se llama Enchu Conecta, en la que subimos las búsquedas laborales que nos mandan y también vamos subiendo los perfiles de las personas que se quieren postular. Entonces, nosotros hacemos intermediarios, no, no es que vamos a cobrar comisión y nos vamos a meter, no hacemos intermediarios, vamos subiendo la información y las personas... Por ejemplo, subimos una búsqueda laboral y todos ven la búsqueda y pueden ir a hablarla a esa persona. Somos el único rental que tiene un sistema de membresías, entonces los que quieren asociarse les damos un carnet que dice Club Enchu, es gratis asociarse y van teniendo distintos beneficios. Entonces tal vez eh, la gente te pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada, te damos el carnet. Pero después lo bueno es que vos a cualquier lugar donde vas tenés en tu billetera el carnet de Enchurame. Entonces estamos siempre presentes en el día a día de las personas. Y tiene un montón de beneficios. Les damos descuentos en los cursos que hacemos, les damos días de equipos gratis para los primeros que se anotan, eh, días una vez por semana hacemos descuentos en equipos, eh, todos los equipos tienen precio especial. Bueno, y así vamos sumando beneficios. Eh, como emprendedor, bueno, uno siempre se encuentra con dificultades y, y momentos eh, donde quiere largar toda la mierda. De hecho, yo... Eh, cuando arranqué, hoy me estaba acordando eh, con esto, allá por 2000 fines de, principios de 2019, el dólar estaba en casi 30, digamos, 30, 35 pesos. Y hoy está, a cotización de hoy, 350. Así que imagínate que nosotros, siendo eh, una empresa que compra en dólares y alquila en pesos, bueno, nada, hay una, hay una complicación grande. Eh, tenemos pandemia de por medio. Digo, siempre uno está se sienta acá en Argentina como que rema en dulce de leche, pero... Creo que nunca esas ganas eh, fueron tan grandes como para querer largarlo todo. De hecho, al contrario, todo el tiempo en Chulame es una, es una fuente de trabajo, una, es, es como algo que genera cosas sola y como, como contaba, en Chulame mismo como Rental abre camino a otras unidades de negocio donde ya no solo alquilamos equipos sino que empezamos a hacer otras actividades gracias a eh, el alquiler de equipos. Eh, pero eso no quita que sí, que emprender sea un camino super eh, incierto. Me gusta decir que en Chulame es el, la primera casa de alquiler de equipos de filmación, al menos eh, que yo sepa en Latinoamérica, que abrió una sucursal. Eh, ahora abrimos en Córdoba. Las casas de alquiler de equipos son únicas, o sea, hay una en Buenos Aires y es única. Es como la pizzería, Guerrín, no. no no hay dos, es única. También porque es un modelo de negocios eh, muy complicado eh, de sistematizar. Entonces, me gusta decir que somos los primeros eh, en haber abierto una sucursal propia. No, no es nuestra, no, eh, perdón, es una franquicia, es nuestra. La manejamos nosotros. Eh, y teniendo ese know how y habiendo llegado hasta ese punto, eh, la idea es seguir expandiendo eh, la marca y este modelo de negocios por distintas ciudades. Eh, próximamente vamos a abrir Rosario, quizás Mendoza. Y una vez llegado hasta ahí, nos interesa... Montevideo, Santiago de Chile y pensando a futuro Miami o Madrid o Barcelona. La publicidad se divide en tres patas, vía pública, local y redes sociales. Sí. Lo del local es que, por ejemplo, los fines de semana, sábado y domingo de la mañana siempre se arma mucha fila de gente porque eh, hay muchos rodajes el fines de semana. Entonces, eh, para contentar a la gente mientras espera y hacer como más divertida la experiencia de ir a alquilar a Anchulame, empezamos a entregar café, hacemos café con la máquina de café y cada uno se llevaba su cafecito. Entonces devolví equipos y se llevaban un café. Entonces todos chochos y sin pedirles nada, nosotros ellos mismos terminamos subiendo historias a Instagram diciendo el mejor rental, amo, es genial... Eh, entonces, también haciendo una forma de publicidad. ¿viste? Ahora estamos desarrollando otra idea que es una ruleta, así tipo ruleta de las fortunas, no ¿eh? sé, eh, con distintos premios. Entonces, vamos a poner la ruleta en la puerta de Enchulame y eh, las personas mientras que hacen la fila para, para devolver los equipos o para alquilar, tiran la ruleta y se puede ganar un premio muy bueno o nada, o algo muy boludo y bueno, nada, eso también creo que genera bastante movimiento es divertido, es distinto es algo también inesperado, porque vos vas a un rental y nunca te esperas encontrarte con una ruleta o que te den un café entonces creo que en ese sentido está bueno, con un mínimo gesto podés cambiarle el día a alguien y se pone de buen humor y se queda con el recuerdo de haber ido al chulame con, como algo bueno, cuando la realidad era simplemente devolver un equipo. Eh, el chulame arrancó sin financiación, no, no vino nadie a poner un solo peso desde el principio. Yo tenía, como conté, una cámara eh, para uso propio, personal. La empecé a alquilar con la ganancia de esa cámara y sin tocar un peso compré la segunda, con muchos meses de, de, de, de, de, de distancia en el medio con lo que daban esas dos cámaras, con menos distancia en el medio entre, entre compra y compra, compré la tercera cámara, después la cuarta, eh, llámese cámara a Lentes o cualquier otro equipo de alquiler, pero así empezó, digo, la rueda empezó a girar y con la ganancia de una compramos la otra y la otra y siempre el porcentaje de reinversión fue súper grande, ¿no?, para que pase eso. O sea, hasta pasado un buen rato de inicio del emprendimiento no había retiro de, de dinero, digamos. Sí, me han ofrecido comprarme el rental entero, así como está, eh, marca más equipos, más cartera de clientes, es más de una oportunidad, pero siempre dije que no, considero que lo puedo explotar yo de una manera mucho mejor a, la, a, la, a lo que sería venderlo, siento que todavía hay, hay muchísimo por hacer y todavía nada está hecho, digamos. Hoy en día el concepto en Enchulame creo que va mucho más allá del rental en sí. Yo a veces hablo con amigas que no tienen nada que ver con el mundo audiovisual y, y tal vez conocían Enchulame desde antes de conocerme por redes sociales, porque tal vez por una búsqueda laboral de Enchu Conecta le mandaron el perfil, porque les, les llegó un TikTok, les llegó un video de YouTube. Entonces es como que trasciende en sí el negocio de rental. Y la idea, bueno, es de a poco ir capitalizando eso. Para mí, eh, las dos claves para que Enchulame haya crecido tan rápido en una industria ya plagada de competencia y tan cerrada y tan competitiva, fueron dos. En primer lugar, la publicidad que hacemos, la manera de comunicar, eh, la, la manera de llegar a la gente y de, y de eh, reunir a la gente bajo una, lo que nosotros llamamos comunidad. Eh, y en segundo lugar, el sistema de compras de equipos que nosotros desarrollamos. Eh, nuestra materia prima son equipos, nosotros, o sea, yo necesito comprar equipos para alquilarlos eh, y después de todos estos años, nosotros somos los que decidimos cómo comprar, a quién comprar y cuánto pagar por el equipo. La última estrategia de compras que desarrollamos se llama Enchulame, Plan Canje, y básicamente consiste en que si vos sos una persona que tiene una cámara y la quiere vender, nos la das a nosotros y nosotros te la pagamos con el triple del valor de la cámara, pero en jornadas de equipos. Entonces, por ejemplo, vos nos traes una cámara para vender a nosotros que vale 100 mil pesos, nosotros te pagamos 300 mil pesos, pero un voucher de consumo en el rental. De esa manera nos estamos capitalizando súper rápido y acaparando un montón de equipos en muy poco tiempo.